Ha sido un día tenso, ¿no? Sí, un día um, un día tenso. ¿Qué tanto esperaba y qué tanto estaba seguro de que le iban a intervenir el partido como ocurrió? No, no, creamos, no creemos que sea un, un, un tema, digamos. Obviamente le hemos dado importancia, pero eh, es una especie de intervención, no sé si parcial. Es como para obligar al PRO de uh -huh. Mendoza a que entre por la fuerza... A, a cambio a Mendoza Esto se, se parece mucho a una especie de matrimonio Por, por conveniencia viste eh, En otros países Por ahí que los, los padres se ponen de acuerdo Para casar a los chicos no y, y Mendoza es mucho más importante Que esto, no tiene que haber afecto Tiene que haber La... la, la el convencimiento de transitar un camino común hacia adelante. ¿no? ¿Cómo queda su situación, cómo queda su relación con Horacio Rodríguez Larreta a partir de lo que pasa y de que usted podría quedar efectivamente afuera del PRO y jugar ya decididamente por afuera de Cambia Mendoza? No, bueno, nosotros afuera del PRO no estamos, primero porque es una intervención parcial que aparte la vamos a discutir judicialmente. ¿no? Yo no quiero ocuparme, la verdad, no quiero entrar en esos... detalles, no son los problemas que hoy tiene la, la gente, Mendoza tiene que... ¿Es otro eso tipo o es que no quiere problemas. anticipar la jugada? No, no, no, no. La verdad es que no, no. Obviamente los abogados del, del, del partido están trabajando en eso, pero digo, yo en lo personal no quiero perder tiempo. Te lo digo francamente, hay, hay, hay un montón de otros problemas. El país está con problemas, Mendoza tiene problemas muy serios de sí, todo pero tipo. Esto afecta no, a la no. coyuntura de Mendoza también sí, por lo que pueda pasar. Por eso ¿Qué, ¿qué lo van eso? a trabajar los abogados del partido, van a, van a, van a plantearlo uh -huh. y creo que vamos a tener éxito porque no hay chances de que vengan a intervenir un partido por una cuestión de tipo, eh, eh, digamos, primero por una competencia que tiene el partido en lo local, que es definir a partir de su asamblea con quién integra un frente electoral. Uh -huh. Es competencia del PRO a nivel provincial. Ahora, si nosotros no diéramos esta pelea, estaría hablando también muy mal de nosotros, porque... Eh, ante todo está Mendoza y nosotros vamos a defender siempre a Mendoza. En este caso desde lo partidario, pero el día de mañana si nos toca gobernar la provincia, lo vamos vamos a defender Mendoza con el mismo énfasis que lo hacemos hoy a nivel partidario, porque no pueden desde una oficina de Buenos Aires pretender conducir estrategias locales que nadie las conoce mejor que nosotros los mendocinos. Ahora, usted nos dice, yo no sé si falla un toque en mi micrófono, ahí lo, cualquier cosa lo corregimos. Usted nos dice que la intervención tiene que ver con que han decidido correrse del partido cuando tienen toda la potestad de decidir con quién aliarse. Ahora, yo no sé si usted, a propósito, no me habla de la otra situación y de la otra causa de la intervención finalmente, que es haber prorrogado las fechas de las elecciones y el mandato de Álvaro Martínez, y ese es el punto central no, no, que no, marcan no, los, los no, opositores a usted. No, no, no, no, no, o están desinformados o, o desinforman, me parece que están desinformados, no creo que ah, tengan ¿verdad? mala fe, no, no, ese no fue un punto, al contrario, eso quedó consolidado en la reunión del Consejo Nacional de esta mañana de la cual yo participé. Sí. a las 11 de la mañana de hoy. No, no, ese tema no solamente que no tiene nada que ver con la causal, sino que encima quedó consolidado porque se hizo expresión eh, concreta de que se había ya dictado el cronograma electoral de renovación de autoridades en la provincia, sí. las elecciones internas nuestras van a ser el 3 de diciembre, para salir de toda esta cuestión electoral local, en donde los problemas de Mendoza son otros, no la, no la interna, a nadie la interna, le interesa la interna del PRO. Y es más, y se acordó ayer que ese era un tema que ya estaba cerrado en Mendoza. La, Pero... única, la única causal concreta no, no, no. es obligar al PRO de la provincia de Mendoza a entrar a Cambia Mendoza, lo cual... El pro de la provincia uh -huh. de Mendoza no está de acuerdo. Pero yo he escuchado a Enrique Thomas. No, no, no importa a lo que haya la... Bueno, entonces, Yo quiero preguntarle algo concreto. Bueno, Usted está diciendo que esas personas mienten entonces no, al hablar no, de eso no, como no, una no, causa. No, no, no, dije que no mentían. Dije que eh, no creo que tengan mala fe. Son buenas personas, Enrique, todo, Sol. Todo, no, no tengo problemas personales. Uh -huh. Creo que por ahí están desinformados. Ninguno de ellos participó de la reunión porque no integran el claro. Consejo Nacional. Y, eh, yo sí participé, y pero aparte está la resolución dando vueltas, clarísima, no no hay ningún tipo de... Eh, la no resolución expresa de... la... Podemos buscar la resolución, la tenemos por ahí. La resolución expresa la intervención del partido, las firmas y el plazo sí, por el cual se va, no expresa las causas. Sí, quiero decir algo más también porque puede tener también efecto eh, que en realidad nunca se estableció en la reunión, uh -huh. que era por 30 días, solamente se dijo a los efectos de incluir al PRO de Mendoza dentro de Cambia uh -huh. Mendoza. Cumplido ese objetivo, automáticamente esa supuesta intervención se retiraba. Uh -huh. eh, apareció en la resolución hoy, eh, luego, cuando se notifica, no estamos notificados, pero se, se da a conocer, se habla de 30 días. Que se, de todos modos, a ver, no le demos más tiempo a esto, Julián. Es un tema que yo creo que solamente nos puede interesar a nosotros, pero. Pero lo que, que no, pasa es, es que es técnicamente está central está para, para ver, demás. ¿sabe por qué sí, es importante? Pero... Porque de una manera, está mi micrófono ahí, de una manera alguien está vasallando una institución y algo que orgánicamente debe hacerse y de otra manera están obrando bueno, bien, sí, por, por eso es importante. Por humano. supuesto, claro, está bien, desde ese punto de vista obviamente, fíjate lo que dice. ¿Quiere leerla usted? Todas aquellas que se presenten para el fortalecimiento de las instituciones partidarias en el plazo ante No dice nada, pero no, uh -huh. no creo que sea relevante. Simplemente lo que quiero decir es que más allá de que forzosamente alguien te diga, tenés que hacer tal cosa, uh -huh. en Mendoza hay un pro muy fuerte. Somos un partido de los que más ha crecido en todo el interior de la Argentina, muy consolidado. Y hemos tomado una decisión que creemos que le sirve a los mendocinos no al confort de la política porque si le sirviera el confort de la política estaríamos ahí metidos, calladitos sin problema. yo recién escuchaba eh, sí. que después quiero que hablemos dos minutos si querés del tema de la jueza sí. y, y, y que no se le ha dado el acuerdo en fin, digo, estamos, hay que ocuparse de los temas de fondo Los no. eh, ¿no? votos son detalles, te le hago, detalles le hago una de las últimas de ese tema porque me parece importante porque alguien que defiende la institucionalidad como usted se presenta propone que su Delfín, su referente, sea prácticamente tres años dirigente, presidente de un partido cuyos mandatos duran dos. No, no, no, no tres años no. Acaba de cumplir dos años ahora. Y va a llegar a diciembre. No, no, no, sí, pero porque hubo una cuestión puntual, reglamentaria, eh, eh, producto de la pandemia, que hubo una prórroga de mandatos y ahí se desacopló frente a una reglamentación interna del partido que habla que las elecciones tienen que ser después de las elecciones generales, la elección interna de autoridades tienen que ser después de las que... Hay un desacople y que se ha resuelto. Pero son nueve meses dictó... porque eso fue en, en sí. noviembre no, del no, 21. No, no, no, sí, sí, son nueve meses. Se, va, se van a resolver el 3 de diciembre de este año porque no, no sería sensato meter elecciones en el medio de un proceso electoral provincial, nacional, municipal, donde la gente está podrida. Sí. Ahora está todo bien pero me, me, está, no, está es un, bien. no es un tema me parece a mí yo entiendo que usted pueda ser relevante pero quien nos está viendo tiene otros problemas no tengo ninguna duda. insisto en lo que le decía recién me parece relevante porque de una manera lo intervinieron mal o de otra no lo no, no, intervinieron no, bien. no no no queda duda de que nos han intervenido mal. Bah, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no en este caso el PRO, algo que Mendoza no quiere y que nosotros lo no estamos resistiendo. Si yo fuera gobernador de la provincia, haría exactamente lo mismo uh -huh. si desde la Nación quisieran hacerle hacer algo a Mendoza, que a Mendoza no le conviene o le viene mal. Uh -huh. Y lo defenderíamos porque, ojo, la defensa de los intereses de la provincia no se hace en contra de aquellos que están enfrente o que son de otro partido, o, como por ahí se hace la pelea esta Mendoza-Nación actual. La pelea se da fuerte cuando quienes están en la otra brea son de los mismos. Y nosotros estamos dando la pelea frente a los nuestros a nivel país. Sí. Nos estamos plantando firme para que nos entiendan, para decirles, miren, en Mendoza hay una situación distinta a la de la nación. Las elecciones están desdobladas en la provincia, no se discute el tema nacional. Estamos discutiendo cuáles son los caminos que tiene que tomar la provincia y cambia Mendoza... Creemos que ha hecho un aporte interesante a la provincia en todo este tiempo, pero está agotado. Tenemos que imaginar con creatividad nuevos caminos para la provincia. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer. Sus detractores, en cambio de Mendoza, dicen, eh, Omar no quiere jugar la paso porque no puede ganarle a Cornejo. No. ¿Eso no es así? Esas son chicanas políticas. Obviamente que... Bien, para... Mal que mal están es que, avaladas es que, por, por no, números No, no, no, lo que sucede es que para integrar un frente Tiene que haber un mínimo de afinidad uh -huh. Tiene que haber un paraguas como Tiene que haber un acuerdo sobre cosas centrales uh -huh. Y lo que a partir de, de, de hace un tiempo a esta parte Ha venido generando una, una, una no sé si debilidad El frente cambia Mendoza Que hoy, bueno, los caminos son distintos Vos me decías... O reciente escuchaba, hace tiempo atrás, podíamos coincidir... Bueno, sí, de acuerdo, uh -huh. pero quienes se han corrido son ellos, no nosotros. Nosotros uh -huh. tenemos la misma expectativa, la misma fuerza, las mismas ganas que hace siete años de que Mendoza cambie, pero no cambia. Y no gobierna el frente, cambia Mendoza. Uh -huh. Gobierna el radicalismo, con todo lo bueno y con todo lo malo. Yo lo vuelvo a repetir, no tiene nada de malo decir esto, pero hagámoslo cargo de que quien gobierna es... Claramente el radicalismo. Omar, usted dice que el gobierno ha sufrido una especie de declive en la calidad de la gestión. ¿Ha afectado los números de Cornejo para esta próxima elección, según su opinión personal, ah, según su olfato? ¿El declive ah, sí. de cambia, de sí. la gestión? ¿Afecta a los números de Alfredo Cornejo? ¿Van a ser menores que los que traía no, hace no, un tiempo? ¿Qué se do? No lo sé. Yo lo que creo es eh, que. Sí, bueno, pero es que no, no sé de números, de, de encuestas, de esas cosas. Yo lo que sí sé es que me parece que hay un agotamiento y que hoy cambia Mendoza medio como que nos rememora el pasado, cosas, cosas que ya, digamos, no, no nos proyecta hacia adelante, nosotros uh -huh. tenemos muchas ganas y mucha expectativa de, de meterle mucha potencia a la Mendoza que viene, que hoy vemos que no, que no está sucediendo. Entonces, uh -huh. bueno, eh, son diferencias estructurales, si, si al candidato... ¿De cambio a Mendoza la va bien o mal? Bueno, no lo sé, eso se verá seguramente cuando vengan claro, las elecciones. La pregunta es si percibe que en la gente ya pregnó ese, ese descontento, porque evidentemente se traduciría en... Yo a creo la que forma percibo, mira, no voy a hablar de otros, voy a hablar de nosotros. Yo percibo, y sobre todo a partir de esta decisión que hemos dado a conocer el día de ayer, que se ha despertado una esperanza, una expectativa de que algo puede pasar en Mendoza. Mendoza, y no estoy siendo un crítico negativo, sino poniendo la, lo que nos pasa arriba de la mesa, porque si no, si, si escondemos lo que nos pasa, nunca lo vamos a poder mejorar. Lo cierto es que Mendoza hace 13 años que no crece, tiene números complicados, tenemos 3, 4% más de pobreza que el resto de la Argentina, eh, tenemos peores números en materia de empleo que las provincias vecinas, en fin. Entonces, es como que el gobierno actual es como que se viene apagando y no genera expectativas. Por eso... Creo que el aporte que nosotros estamos haciendo es muy bueno para los mendocinos, es muy bueno para Mendoza. Es, ahora, es habilitar una alternativa que tiene muchas ganas de que esto cambie. Eh, de lo que usted plantea, todo el PRO, o mejor dicho, el PRO que le responde plantea, se desprende que vieron un mejor gobierno en Cornejo que en Suárez, digo, porque hasta 2019 no era tan fuerte su crítica, y sí lo es mucho ahora. ¿Suárez fue peor, go es peor gobernador que Cornejo? No, yo no sé, yo no, no, no quiero, aquí se dope... Cornejo ha seguido teniendo influencia, clara no estoy diciendo nada que no sepamos todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, es lo mismo, ellos mismos hablan, cuando uno los escucha, hablan de siete años, ¿no? En estos siete sí. años tal cosa, en estos siete años tal otra. Es el mismo gobierno, con todo lo bueno que pueden haber hecho, pero también con esa falta de expectativa que generan hacia adelante. ¿no? ¿Afectó esto a su relación con, por ejemplo, Maquiavelli, que entendemos es un hombre de la reta? O mejor dicho, la pregunta es... ¿Qué va a pasar ahora con su vínculo con la RETA? ¿Sigue siendo el armador federal de él, a pesar de que usted hoy no, no tiene un horizonte claro, al menos para nosotros? Yo hace ya un tiempo que estoy concentrado fuertemente en la provincia. ¿Dejó ¿no? de ser el armador federal de sí, la RETA? Sí, yo participo de una reunión semanal en donde se analiza la estrategia de este esquema a nivel nacional. Obviamente a partir de ahora estoy claramente eh, enfocado en, en Mendoza. Yo siempre trato de separar lo personal... ...de la gestión o de lo institucional. Yo en lo personal trato de tener buena relación, en serio, buena relación y de mucho respeto con todos. Eh, bueno, después podemos tener diferencias, pero, pero no tenemos por qué llevarlo al terreno personal. ¿Usted le contó a Rodríguez Larreta el lunes que se iba de cambio a Mendoza? No, no, lo hemos hablado muchas veces, eh, hemos analizado eh, diferentes escenarios... Eh, claro, desde Buenos Aires se percibe como que es una ruptura de Juntos por el Cambio. Uh -huh. Y nosotros decimos, che, mira, no es Juntos por el Cambio, es Cambia Mendoza, que es otra cosa distinta. Vuelvo a decirlo, con lo bueno y con lo malo. Tiene componentes distintos, se han ido desprendiendo socios de Cambia Mendoza a lo largo de los años. Se fue la coalición cívica, se fue el Partido Demócrata, hoy nosotros estamos con problemas, se fue Difonso ha quedado prácticamente Cambia Mendoza encerrado en el radicalismo y en Libres del Sur, que es una agrupación con una clara connotación o con mucha cercanía al kirchnerismo. Entonces, eso es lo que uno por ahí también ha tratado de explicar en Buenos Aires, pero yo lo que digo, bueno, en Buenos Aires eso uno explica hasta donde quieren escuchar. Si no quieren escuchar y atender lo que estamos planteando porque lo hacemos en, en defensa, de la provincia y de los mendocinos Bueno, vamos a actuar de acuerdo a nuestras convicciones Y es lo que en definitiva hemos hecho ¿La reta es de los que no quieren escuchar? No, no, yo creo que eh, Hay 24 provincias no Entonces muchas veces por sí, allí Los del no PRO sé... importantes están en una Sí, sí, sí, pero muchas veces No, bueno, porque objetivamente ¿Sabes lo que pasa? A nivel país se habla de que juntos por el cambio gobierna en cuatro provincias, no, la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy y Mendoza. Entonces es como que son intocables. Pero cuando nosotros decimos, che, pero pará, hay problemas y nosotros podemos hacer un aporte a Mendoza. Porque, vuelvo a decir, se vota en momentos distintos. Si vos me dijeras que la elección provincial es el mismo día que la nacional uh -huh. y que, no sé, correría un riesgo la unidad de juntos por el cambio a nivel nacional, quizás podría ser un condicionante. Ahora, Omar. son turnos distintos, hay que concentrarse en Mendoza y ver qué hacemos los mendocinos para salir de la situación de quietud uh -huh. en la cual está la provincia hace un tiempo. Vayamos al caso hipotético de que usted efectivamente se quede sin el sello del PRO, porque hoy se dio un paso trascendental en ese sentido. Mañana todo puede cambiar, usted puede recuperarlo, puede impugnar esta decisión en la justicia, pero si usted se queda afuera del PRO, al menos acá... ¿En qué cambia su futuro? ¿En qué cambia su decisión de ser gobernador? No, no, en absolutamente nada, porque aparte, y esto se lo podemos preguntar a cualquiera, es más, aquí en este estudio, podemos preguntar si alguien hoy vota a algo por un partido. Uh -huh. La gente vota, eh, vota eh, personas, en primer lugar, y lo que esas personas transmiten. Uh -huh. O sea, yo puedo transmitir, eh, no sé, seguridad, expectativa, esperanza, o no, no lo sé. Pero la, la gente finalmente termina votando eso. Yo no creo que alguien diga, ah, voy a votar a tal partido, eh, eh, así el que esté manejándolo o sea se el aguanta peor aguanta aún sin el sello del pro. Eso es lo Pero, que está por diciendo. Por supuesto, porque aparte lo que se van a construir son frentes electorales. Uh -huh. y nosotros vamos a y y vamos a construir y a competir con un frente muy importante en la provincia. ¿Qué nos puede contar de ese frente? ¿Va a estar el peronismo? No, formalmente no, el peronismo es otro partido, eso está claro. Pero, el pero por fuera de lo que es la estructura yo lo que del creo, PJ institucional. Mira, yo lo que creo es que, y lo dije la otra vez que hablamos y lo repito ahora, eh, tenemos que tratar de reunirnos aquellos que tenemos eh, una mirada común sobre el futuro, sin mirar tanto para atrás. Sin mirar tanto, yo te doy un ejemplo, sin dar nombres, porque esto se va a terminar de resolver todo este tiempo. ...nos acompaña una mesa gremial importante, por ejemplo... ...que tiene una son? clara connotación peronista... ...no te voy a dar nombres... ...hasta tanto se termine de resolver... ...pero que estaría en condiciones de dártelo... ...porque uh -huh. hemos tenido un montón de reuniones... fuertes, están convencidos... ...sí, gremios muy fuertes, claro... ...y tenemos también reuniones importantes... ...con sectores del radicalismo... Uh -huh. ...que están advirtiendo que el camino es por este lado... ...y no por ese otro radicalismo endurecido... ...que ofrece hoy Cambia Mendoza... Pero sí, estamos armando algo muy muy interesante... Que aparte faltan pocos días, ¿cierto? La semana que viene eh, se debe la, la conformación de los frentes y ahí lo van, van todos a saberlo. Eh, Pero estamos armando algo muy potente, ¿eh? Muy potente. ¿Con cuántas fuerzas aproximadamente? No, muchas, muchas. Muchos partidos. Claro. Mucho más que, que lo que hoy significa Cambia Mendoza. O sea, el frente que están armando tiene más partidos que Cambia Mendoza. Pero sí, bueno, lo que pasa es que Cambia Mendoza tiene solamente dos, uh -huh. eventualmente tres. Eh, solamente... El tercero es el pro. No, no, no. Bueno, igual el tercero, hay que contar al socialismo, el hay que contar a la... que hay, Sí, pero muchos de ellos no tienen personerías, ¿no? Han sentado a partidos socialistas. ¿El que no son partidos socialistas? No creo que la perdieron, me parece. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Porque han sido como que, como que intervenidos por la política muchas veces. Terminan perdiendo interés eh, y terminan después siendo manejados desde otro lado, ¿no? Desde otro... Por eso, eh, bueno, en nuestro caso creo que van a haber una... partidos interesantes. Sé que no nos va a decir un nombre, pero ¿entre cuántos está la posibilidad de su vicegobernador? Eh, yo lo tengo resuelto en la cabeza. Pero obviamente eso se dará a conocer en el momento oportuno. ¿Es, es una persona ya definida para usted? Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, tiene ese sí, nombre sí, Yo creo, Yo creo que esa persona eh, es una persona muy conocida y, y, que, y que juntos vamos a generar una potenciación para Mendoza eh, muy, muy, muy importante. ¿Integro Cambio Mendoza? No, no, vamos a hablar cuando llegue, porque aparte para eso falta todavía más tiempo. El 22. Pues el 22 de abril. Ahora el 14 el 12 se resuelven los frentes sí, sí, electorales. Claro. Y que fíjate vos, déjame, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero cuando en el mes de enero nos querían meter en esta discusión, nosotros nos negábamos y seguíamos trabajando en los temas de fondo de la provincia y nos... Y nos casi extorsionaban con que teníamos que decir si vamos uh -huh. por dentro o por fuera. Muchachos, la provincia tiene otros problemas. Hablemos del inicio de clases y los problemas de la infraestructura en la educación. Está bien, está bien, pero yo, yo hemos, quería pero saber digo, por hemos ese cumplido nombre. con la palabra de que de los plazos acá. los marcan las leyes. Uh -huh. Y la ley marcaba el 12 de abril y estamos a una semana del 12 de abril. ¿Y esa persona ya le dijo si sí, estoy interesado en ser tu vicegobernador? Somos, eh, hay mucha compatibilidad y venimos trabajando, eh, digamos, en privado, por supuesto, teniendo una. Eh, interacción importante. ¿Pero eso sí, porque tiene que haber equipo. Porque sabes qué pasa? No se puede conducir una provincia con la juxtaposición de pedazos. Uh -huh. Tenemos que ser un equipo. Uh -huh. Mira, para que las cosas sucedan en un gobierno tienen que haber varias cosas, pero básicamente tres. Tiene que haber un plan, tiene que haber un equipo y tiene que haber un liderazgo que conduzca ese equipo para que el plan suceda. Esto que te digo... No es un discurso. Nosotros lo hemos hecho en Luján y lo hacemos hasta el día de hoy. Por eso las cosas suceden. Uh -huh. Y nos hemos animado a hacer cosas profundamente transformadoras en el departamento de Luján, impensadas hace muy poco tiempo. Y eso es por eso. ¿Lo ve a mi ley de presidente? Yo la verdad es que mmm, está raro todo, ¿no? Está raro porque hay mucho enojo en la gente. La gente está enojada. Está enojada. Pero ¿sabes por qué está enojada? Con razón. Porque no hay resultados. Entonces, en esos contextos de enojos, en realidad, yo creo que hay eh, aparecen expresiones. Eh, alternativas o expresiones que no hay que desatender, que hay que escuchar. Pero le cambio la pregunta, entonces. ¿Cree que Miley podría ser un buen presidente? Bueno, sería descalificante que yo dijera que no, evidentemente. Y sería un soberbio si yo dijera que no. Evidentemente, uno... En condiciones normales uno le podría achacar, quizás que le falta equipo, quizás no plan, porque es quien viene hablando con mucha claridad de lo que él cree que habría que hacer. ¿Podés estar de acuerdo o podés no estar de acuerdo? Pero por ahí quizás puede haber falta de equipo, pero no lo sabemos. ¿no? Yo en lo personal, bueno, creo que la salida va por otro lado, pero, pero bueno, pero perfectamente. Yo con él tengo una relación personal muy, muy, muy buena. Y el mejor aporte que le podemos hacer desde Mendoza a la Argentina es tener un, un, un, en, en Mendoza un muy buen gobierno que potencie la provincia y que pueda interactuar de manera responsable con la nación, que es en parte lo que no viene sucediendo en Mendoza. ¿no? Eh, muy, y han hablado en esa buena relación De esto que se dice respecto a que Él podría ser el candidato a presidente Y venir a levantarle la mano al candidato a gobernador Del de frente donde esté el PD Que en este caso sería usted Yo no, yo no, primero que los frentes Hay que terminar de resolverlo Lo sabemos. Esta, esta semana veremos eh, Tenemos un respeto profundo pero es Una gran chance de que usted, Móncara, que usted vaya con el partido demócrata Aparte afecto, sincero Pero faltan algunos días para que eso se resuelva De todos modos yo soy de los que cree que las provincias uh -huh. tienen que estar eh, eh, lideradas por equipos eficientes y no estar dependiendo de que alguien le levante la mano a otro para que suceda tal cosa. Pero y nos estamos peso, preparando con mucha político. responsabilidad para eso. ¿eh? Bien, no me contestó si ha hablado con él de eso. No, no, bueno, de eso no, claro Bien. que no. Ahora con mi ley, él es diputado también y con yo supuesto. soy autoridad de Cámara. Entonces, cuando era necesitado cuestiones, muy responsable, una eh, interacción muy responsable. Omar, ¿existe esta chance de que ustedes intenten anotar al partido, al PRO, en otro frente, antes de ser notificados? Mira, aunque te parezca mentira, yo no me ocupo de esos temas reglamentarios internos. Un equipo es trabajando... La figura principal de ese frente no sabe qué no puede porque, llegar a pasar. No porque vos me estás preguntando una cuestión que es estratégica desde lo jurídico. Y la verdad es que no estoy en ese tema.